Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, y tenemos novedades que están recién recién salidas del horno Muy muy fresquitas, hace 46 minutos que dieron esta noticia en la página oficial de Wargaming Bien, de War of Tanks Vamos a leer lo que va a suceder, lo que sucedió, lo que está pasando Recién salido del horno, como les dije, en la sección de noticias Presten mucha atención todos aquellos que van a estar jugando las Clan Wars, este mapa global, ¿bien? Dice, tenemos un mensaje importante, comandante. Debido a potenciales problemas técnicos externos, dar comienzo al evento alborada industrial del mapa global, este 16 de enero, puede generar una experiencia de juego poco confortable, ¿bien? Lanzar un evento a gran escala aun cuando una sola batalla puede afectar el resultado final es un gran riesgo. Los posibles errores técnicos pueden derivar en una pérdida en el progreso del evento, lo que a su vez afectaría a la distribución de los premios y su posterior entrega. Con estos factores en mente decidimos posponer Escuche bien, decidimos posponer el evento hasta el 13 de febrero. Bien, con estos factores en mente, en mente, decidimos posponer el evento hasta el 13 de febrero. Nos disculpamos por esta demora, apreciamos su comprensión y paciencia, chicos. Así que bueno, ya lo saben, déjenme en los comentarios qué piensan, déjenme sus opiniones, lo que se les venga a la cabeza... Eh, a ver qué, qué creen, digamos, si, si es mejor, si es peor, si les parece bien, mal, lo que fuera eh, Así que, bueno, amigos, ya, ya les digo El evento de las Clan Wars, el mapa global, se supone, se supone que empezaría Vamos a hablar en potencial, el día eh, 13 de febrero, ¿bien? Se está posponiendo Bueno, amigos, espero que, hayan, que les sea útil, por lo menos... La noticia, lamento mucho para aquellos que tenían mucha ilusión de jugar estas Clan War que ya estaban arrancando en nada. Y bueno amigos, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau chau.